Y se prende. Como, todos los, yo estoy viendo que todos los días está prendiendo esto en cabina, aquí en Telenor, en Los Osorosos. Todos los días, todos los días hay, hay, hay, hay, hay un contenido fuerte para los muchachos y, y, y me han dejado solo. Ellos me han dejado solo. Hoy me he dejado solo, señores. Con nosotros, el presidente de la sala capitular es el señor Richard. Richard, eh, yo antes de hablar contigo los políticos, tenemos que hablar para de cositas, eh, <risa> tranquila. Dime, Richard, ¿cómo tú te sientes? No, yo me siento bien. Tú sabes que siempre en la tarde sacamos un espacio para verte y para estar apoyando las causas más justas de no y tú este sabes programa. que si tú no me ves la gente te tira fuertes, no no, te no es que yo tira. es que no, es que, no es que cuando yo ando en la calle yo agarro y, y, la, y lo busco por, por por las redes por las redes y si no si todo en la casa lo veo porque realmente esto es un prime time de la sí. de las tardes de las tardes así es y en las o sea, redes así, sociales es. el que no está aquí no suele no. no. así es. Así es. Pero yo quería, yo quería venir, de claro. verdad quería venir porque aunque había, habíamos uh -huh. quedado que íbamos a venir antes en los inicios, uh -huh. eh, realmente quería venir pero sí, con los sí, muchachos sí. aquí, Entonces, porque la, así haciendo da gusto. Liz Liz está en un compromiso, medico. o sea, que Liz está embarazada y él tiene ¿Cómo? Un, sí, tiene su compromiso. Sospla. Y, <risa> y yo le un compromiso, y, o sea, él no está muy de salud y Néstor que estaba tuvo un compromiso con su padre. Eh, no pudo llegar a tiempo. Así que. No será que, oh, no, que no, yo no, venía. No, no, no, porque eso fue. Tú o sea que fue de soy creyente, o sea que lo tuyo fue de sí, Ahorita. Pero eso el... fue Ahorita de un pronto. ¡Pah! Recuerda <risa> que <risa> es bueno hablar mucho bueno. cuando la otra campana no está. Ah, pero por eso estoy yo. Para todos los que los muchachos tienen pendiente, te lo pregunto. Yo que, primero yo que te yo pregunto. Quería, yo quería venir. Lo primero, lo primero lo que te pregunto, Richard, es. ¿Cómo tú pie, empiezas una política siendo candidato a diputado? Y de la noche a la mañana te retira de las elecciones, porque nadie, todo el mundo dijo, ¿qué fue lo que pasó ahí? Mira, la verdad es que ese fue un error en principio mío, pero es que cuando tú estás en política, tú tienes una cabeza, la cabeza de nuestro equipo se llamaba Hipólito Mejía Domínguez, y Hipólito nos dijo a nosotros, mira los números, eh, no hay forma de que tú te quedes fuera de la boleta, eh, presérvate, que yo te voy a pelear, las reservas porque habían a, habían las reservas de los tú diputados. tú te lanzaste a Gallardo, pero tenía reservas pero, exacto entonces hipólito agarri me dice que no me que no, que no no vaya a la convención yo como es mi jefe político y ya eh, tenemos un vínculo más allá de la política mira yo me, yo me fui del partido y el vínculo con Hipólito sigue igualito porque Hipólito le respeta no, no, no, a cada, cada quien. Hipólito no te coge el teléfono, Richard. Ahora, en, este, en esta altura, tú, tú sabes que usted yo, no está bien. ¿Tú quieres ver? Yo te estoy preguntando. Eh, pero si tú quieres eh, ver. ¿Eh? No es, monstruo. Es Augusto, sí, gusto, eh, eso gusta, Bulto, almondo, no, tú le ejemplo. conoces la voz. La gente ¿Que si tú te tú coge el teléfono, Hipólito. Te coge el teléfono. Es que la familia Mejía y nosotros empezamos un vínculo en el 99, yo siendo menores de edad. Yo disfruté del gobierno de Hipólito Mejía, 2000-2004, teniendo 16 años. Yo te puedo mandar por las redes para que tú lo subas. Yo, el el carné mío de entrada a la oficina de Hipólito, yo tenía 17 años. Desde los 17 años yo hice un vínculo Entonces, con los Mejías. Entonces, ¿qué pasó? Te, o sea, ¿Qué pasó? Pasa la convención. Pasa la convención. Se llena por el, porque nadie esperaba que la cuota de la mujer se iba a cumplir de manera eh, eh, sectorial. Sino nacional como siempre se estilaba Entonces se llenó la cuota No hay problema, yo me quedo tranquilo yo, no, En Santo está, Domingo ¿Nunca de acuerdo de eso? Sí, pero que, es la ley Y la ley debemos que, cumplirla bueno, La ley eh, tenemos que sí, cumplirla sí, En es ese cumplirla. sentido, bueno, en bueno. Santo Domingo Se hace unos meneos Saben que yo no me siento conforme Porque a mí me mandan a preservar Y había que entrar dos mujeres dos, Los dos hombres que ganaron y hay, y hay una diputación que es para uno de los dos donde yo me siento bien, que hay uno de los dos diputados actuales que se va a quedar fuera. Sea Olmedo, sea José Luis, hay uno de los dos que está fuera. O sea, u, e, ellos que o sea, ganaron, ellos, que hay un ellos ganaron. Hay un compromiso, pues ellos no, ganaron. no, se lo, lo reservaron como a nosotros. Recuérdate que hay un compromiso cuando, cuando iban a apoyar a, pues la reelección, que para que los diputados, los 51 diputados del PRM no votaran por la, por la constitución, por cambiarla, hicieron un compromiso con todos los diputados de que le iban a preservar las, las, lo que quisieran repetir. Okay. Entonces, yo me, ahí me siento bien porque hay uno de los dos diputados actuales que por la cuota se va a quedar fuerte y a mí me la van a dejar, no. Pero se habla conmigo, Carolina habla conmigo. Entonces, para que me frene ahí. Tú estás diciendo que de los que están ahora, que está entre Olmedo y, y José Luis Rodríguez. Uno de los dos se va a quedar fuera. Uno de los dos se va a quedar claro, fuera. Porque él, tiene un derecho adquirido Eric Ten. Tiene un derecho adquirido Nicolás Hidalgo. Y entran dos mujeres por el, por el 40%. Entonces nada más queda una sola plaza. ¿A quién se la van a dar? Veremos <risa> después de... <risa> sí. de eso, Entonces bro. ahí yo estoy contento, pero ¿qué pasa? Después se hace un complot de quien me tenía que Entonces, Por esa razón tú no podías entrar. No, exacto, eso yo estoy tranquilo. Tú sabías que la reserva no venía a ponerme. No, ya no venía a poner mí. Entonces, yo me quedo tranquilo, donde hay cuatro reservas regidores. Y Carolina Mejía me dice a mí, no, no hay problema, porque con los números que se manejan tuyos, ningún candidato que quede no, no es loco para, para que dejar fuera tres o cuatro mil votos que tú le puedas sumar a a, a esa boleta. A la, la, la, a la de regidores. A regidores. Está bien, yo lo dejo ahí. Pero hacen un complot. ¿Quién me tenía que defender? ¿Pero qué, quién hace el complot? Yo te voy ahí, te voy bueno, a ir. porque tú dices... Te voy a ¿Quién hace el complot? Las autoridades del partido local. ¿Con quien era el representante? Omedo, tú estás diciendo Homedo, Homedo Franklin. Es eh, lo que se reunía. Franklin y Homedo hicieron esa... esa claro, esa, claro esa, con, con, en componenda con Miguel Vázquez, que era el, el, el representante de Hipólito Vázquez. Y ahí Miguel. tú ibas a ser candidato. Sea, pero que espérate. Que tú a ser pero ahí gol. que te voy. ¿Dónde me sacan a mí? Pidiéndole un hombre a los aliados le piden un hombre a los aliados llena la cuota y se lava la mano como pilato pero también me quedo tranquilo porque ya, ya nosotros estamos por encima de eso si yo hubiese querido ser reidor apiro a reidor y, y sentado en mi casa soy reidor pregunto entonces cuando yo iré así entonces ellos vienen con los aliados claro. montan su boleta montan su boleta y me dejan fuera pero yo me quedo tranquilo o sea, no, eso no fue el ser, ves, ser. eso es el si también me dejan fuera ¿Qué hago? El 6 de diciembre cuando sale la boleta, Aquí lo llamo a Carolina, Carolina me dice, pero Richa, pero esos días aquí salió que tú estabas en la boleta. Digo, ¿qué pasó? Bueno, pues está bien, no, no hay problema. Agarro y aguanto hasta el 16. Cuando me entero de cuál fue la, la circunstancia, compro un vuelo para Nueva York y me voy. A, coño, a, a, a asimilar, sí, sí, me acuerdo. A asimilar esta vaina que me, han, que me acaban de hacer. Y una reunión que hubo en Santo Domingo un viernes, dice, oh, quiten, la, quiten la candidatura que cuando le quitemos la candidatura se desploma, pero se le olvidó que yo sembré en la juventud, y que yo he sido un doliente de la juventud, y que no me guardé cuatro años en los bolsillos, sino pero, pero, pero, que estuve eh, ahí con esa pero, juventud. Eh, pero ellos no te llamaron. No, nunca. Ni me llamó el, el candidato alcalde para hacer compromiso con nosotros que teníamos, que ahí fue que vino la, la declaración del presidente provincial, que oh, que él dice que había gastado dos millones de pesos y que, que sé yo, ¿cuánto? Es verdad que yo tengo dos millones y medio de pesos gastados, pero eso no fue la razón. Si no, la razón es mía, es que vienen y, y empiezan a llamar al equipo. ¿Cómo que está gente hablando de mí? Pero espérate, pero espérate, oye. ¿Cómo que esta gente hablando de amigos? Espérate, sí, espérate, oye, ¿cómo que gente gana, Empresarios un amigos que ¿Cómo creen bien? en una gestión que va a ser. Pero, pero Olmedo, Olmedo es el que a no. Donde no. Ni Franklin, ni Olmedo, ni en Santo Domingo, nadie. Entonces ellos querían. Ellos querían. No voy señalar. No, pero yo cuando, cuando yo me entero de la situación. Ellos querían. Ficha, pero todavía no voy a señalar. Oye, esto, que no esto, esto, eh, que esto es lo mejor. qué tú estás en Nueva York. Ellos querían que yo me integrara bajo ningún compromiso. Recuérdate que, que yo tengo roaming. Donde quiera que yo voy. O no hablábamos desde de Nueva York, tú y yo. Sí, es ah, verdad. Ah, ok. Entonces yo quería, entonces, buscándome los dirigentes de mi equipo, pero no se sentaron. No era más fácil sentarse conmigo. Y se unió, todavía y andaban buscándolo. Pero recuerden que hay un precedente a Julio César Lizardo y lo hicieron lo mismo. Sí. A Loga, hay un documento firmado por Luis Abinader, que le daba la candidatura número uno y lo dejan fuera. O sea, ellos, hay un precedente de que cuando ellos ven un liderazgo les le rompen la sala. O sea, los lo viejos de aquí claro no dejan sí. permitir a nadie. Y entonces eso claro estaba Olmedo sí. y estaba Franklin. Así es. Pero Franklin un líder joven. No, no, pero en ese momento no era Franklin ni ni el Olmedo, era así es que siempre hay, hay una política de siempre tratar de cortarle la sala al liderazgo emergente. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Que nosotros como vimos la intención que no el candidato a, alcalde pues, tú, no quiso reunirse con nosotros. Las autoridades de aquí no quisieron reunirse Franklin, con nosotros. Franklin. No las autoridades. Las autoridades de aquí todo ni sea Entonces, los dos culpables, eso fue Olmedo No, y las Franklin. autoridades, yo no puedo Olmedo, decir. Olmedo y Franklin, porque son Pero los yo, dos líderes. ¿Usted puede decir Santo Domingo también? preguntando? Porque el mismo, el mismo Abinader, yo tengo un chai que te lo puedo enseñar. Él me dijo, líderes, eso, eso no, no hay problema con eso. eso. Eso está resuelto y yo te lo puedo enseñar y lo podemos publicar. Y te puedo enseñar el número y lo publicamos aquí. O sea, que el, el problema es aquí, no es en el nacional. Ah, porque dicen, Richard, ah, dicen que a nivel nacional ya Carolina y Hipólito... No te cogían el teléfono. Por eso te digo que tú estás hablando, cuidado, pero, que yo estoy hablando. O sea, tú estás hablando y que Hipólito te coge el número, pero que tú estás pues frío. No, mentira. Que ya lo último, mentira. por el cambio que tú hiciste, no mentira. te cogía el teléfono. Mentira. Eso es mentira. Hoy oh, oh, yo, yo me fui al PLD por un asunto político. Porque aquí se trata de demostrar cómo, lo, lo que tú tienes. Y los votos ni se miden ni se pesan, los votos se cuentan. Y los míos los vamos a contar el domingo. Entonces el problema no es... ¡No vamos a contar el domingo! Entonces, el problema es aquí fue aquí. Claro que sí. Aquí, aquí Olmeda y Franco político con nosotros. Pero le vamos a demostrar. Yo, aquí se ha dicho mucho en este programa que Richard no se llevó nada. Eso dicen. Uh -huh. que tú no te ¿Quién, que nada, ¿quién yo, ¿no? lo dice? Néstor. Después, Néstor es parte uh -huh. de, de, de, de, del equipo de la juventud de la zona S pero que pregunto ahora tú te llevaste gente pregunto yo bueno yo eh, ese que acaba de llegar ahí es el coordinador fue el coordinador municipal no la gente no sabe quién porque no hay cámara. no pero yo te lo voy a decir <risa> el, el coordinador municipal de Franklin Romero en la campaña 2016 Oscar Lachapel coordinador de la zona C Jorge Valdés, que anda conmigo, coordinador de la peña sí, sí, y presidente de la municipalidad. No, no, pero porque no, no porque te no vas a llevar a nadie. No, pero estoy diciendo. Alexander participa. Pérez es el presidente de la zona Eñe, pero también eh, Radelki. Alexander no anda con tuyo siempre. Radelki, que es de los, de los nuevos que, eh, que empezaron en este proceso 2016, Ajá. es el presidente de la zona a. Pero también está aquí. Pero Will Fernick, que es el presidente de. Que de, tú te llevaste gente. Claro. Y, y, de los 19 y coordinadores. qué ¿Y tú o Jason, en de, la de, de, de juventud? No, porque Jason, tú sabes. Tú te estás llevando un regor de gente. No, porque tú te estás llevando un rego de es gente? Jason. Jason no suma nada. No, Jason, Jason no suma nada. Jason es mi hermano. ¿Y qué suma Jason? Jason es mi hermano. Él, él, ¿Pero él, qué él, suma Jason? Él suma un sector de clase media alta que, que no es política. Pero recuérdate que la política es para los políticos. Aquí tú tienes que decirme el, el sábado quiénes son, cuántos son y dónde están. Jason te quiere. Y yo lo quiero. Dame darte, darte una anécdota. Y que Karilina, ya que dio bien. Dame darte una anécdota. Que yo me, con Jason me crié uno al lado de otro. Cristian, su hermano, se graduó en el colegio Renacimiento él, conmigo. Eso dijo él. Son mis hermanos, son mi familia. Tú nunca me vas a ver denotando a un joven ninguno. Ahora, a Jason, yo al contrario, quiero que utilice esa plataforma para involucrarse un chingón okay, porque él puede dar mucho okay. y hace una estructura. Es cierto, antes, digo, no, antes de hacer esta pregunta, <risa> te voy a hacer una pregunta. Si Kion de la Rosa, ¿Tú lo consideras que fue un buen candidato que dijo el PRM o, o, metieron la, o, o pusieron un huevo, como dicen, como dicen las.? Mira, calle. el candidato natural del Partido Revolucionario Moderno era Alex Díaz. El único que ganaba ahí era Alex Díaz. En principio. Si sí. tú ya, hubiese, no puede, hubiese Alex. puesto a Alex Díaz ahí y no hay para nadie. Porque la gestión está ahí. Tanto él como la nuestra, juntos. Eh, iba a ser, eh, eh, eh, no no hay por pues dónde entrarle ahora eh, si yo parte, lo quiero es cierto mucho. que el partido le quitó la candidatura Ale no Ale ya. no la quiso Ale, no a Ale la quiso. Se, la, se la pidieron de toda manera los empresarios aquí nosotros los regidores eh, todo el todo el mundo se la pidió a Ale en ese momento pero parece que nada más no, es, no era la gestión porque Ale le levantó la mano a, a Siquio y no ha podido crecer y que con todo y el liderazgo que tiene Alex que van a haber un antes y un después de Alex Díaz en, en, en, en, en, la, en la municipalidad de San Francisco. Mira, para que tú, entonces, veas, para que tú veas que los liderazgos no se endosan. Si que entonces tú tienes que no fue una buena elección del PRM. En este momento no. Por, por, lo, por la forma y, la, y, la, y las imposiciones, impusieron una candidata a, a, a vicealcaldesa que, que no, el, el, las estructuras del PRM no, no, no, no tan conformes. Y la pelearon hasta lo último, hasta que. Algunos se la van a tragar y otros eh, no la van a asimilar, porque ¿de eso es que se trata? ¿Es cierto que está dividido el PRM? Yo puedo decir que sí. Yo puedo decir que hay un sector de la estructura del PRM que está sentada en este momento y que la juventud no tiene nada que buscar. ¿Cómo que la estructura no, tienes nada no que tienen buscar? nada que buscar? Creo que ahí está Franklin, ahí está Jason, no, ahí no, esos son no, gente no, no, jóvenes. No. Estamos hablando de, de la estructura. es joven, creo que tú estás hablando que no los joven. Saludos eh, a Karinin, que está en línea. Saludos a Esa <ríe> Es de la mía personal. No tienen nada que buscar. Es cierto que a ti se te dio una moña. Mira. Mí, Eso es lo que se A recuerda. mí me gusta. Si es así. Eh, eh, a, mí, aquí, a mí me gusta. El camarógrafo le gusta ¿Tú sabes a que a mí fresco. me gusta ese, yeah. ese morbo? Porque ese morbo Digo yo. ha puesto a uno en la palestra pública. Yo, a mí me dicen el señor Tendencia, porque cada vez que menciona el nombre mío, los Joretti hacen así, rá, que te, y se disparan. No, no, no, y hoy se va a disparar con el programa, no, no, tú pero tú Joretti en las redes sociales. No, pero dile, dile a Jorge ¿Y no? que te diga cuánto hay con no, el. No, no, cuando tú, no, tú ves ahorita <ríe> los números en teléfono, es que tú vas a ver. <ríe> No, no mi, mi Pero nadie, nadie se va a decir que, que, que no, quiere, no, mi compromiso. Ah, no, no, no, espérate, espérate. No me vengas con que, ay, no, que yo tengo una. Que, que, que mi, el compromiso es de mío del pueblo. Porque te pudieron. No, te no, dijeron tampoco. una estructura. Mira. Es mentira. Te, te, te, porque tú no, vaya, tú no vas para la calle a hacer política con la mano vacía. Pero yo siempre lo he hecho. Ay, y, y, ¿Y, y, y ahora, he hecho? ahora. Con, con mi lady. Pero yo siempre lo he hecho. Con la mano vacía tú vas a salir. No, con la mano vacía, porque se supone que las estructuras de la juventud del PLD. Tiene un organigrama que yo he venido a aportar tanto con jóvenes estrellas que, que van a hacer la diferencia. Porque yo le dije a mi lady el día que nos juramentamos que le entregaba la llave del ayuntamiento de San Francisco de Macorís, pues no, no, no, no fue a loco. Es que yo manejaba, manejo números y manejo los votos que yo, que yo tengo porque sé quiénes son, cuántos son y dónde están. Y sabía lo que le hacía falta a mi lady y cuál era la, la debilidad de mi lady. ¿Cuánto, ¿Cuánto le van a dar a mi Si no es más de 15 puntos, yo me retiro de la política. Atención. Y los retos, y venimos, y venimos, el aquí. y venimos, y sí, luego... No, Richard dice que si Milady no le gana por encima de los 15 puntos, se, se retira, retira de la, la política. política. Pero ¿Sabe va? por qué? Lo que pasa es que Milady es una persona tan, tan bien valorada en la clase de los, eh, de los, ya que pasan el horizonte de la juventud y los adultos. Y en la mujer es un fenómeno. Entonces ahí viene Richard Tejada a complementarle en esa juventud. Sí, pero, ya, que eh, tú puedes eh, conectar. Eh, no, eso está bien. Porque yo conecto con la juventud. No, es verdad. Yo conecto. No, tú, tú, tú, tú estás en toda la vaina de los, los jóvenes. Ah, tú, estás. ¿Tú sabes cuál ¿Tú es el plan de los viejos conmigo? Ah, porque tú vas a un bar y subes un video. No, es que, suelo, que yo, me, yo me identifico con los ya, jóvenes. Tú. Que ellos usen su juca, que, que beban su, su romo, su cosa. Asunto de ellos. Ahora, y, y que eh, Franklin y, y me te sacaron. Un problema de ellos. Y cometieron un error que Vean. lo van a pagar Vean. caro ahora. No va a pagar caro. Eh, ahora. Y, y en más... Y Franklin no le gana a Mika como senador. No estamos en eso. Estamos en alcaldía ahora mismo. Estamos en Milady. Después de ahí. Estamos en Milady y más de 15 puntos. Y, después de y hablamos ahí, el lunes. Invítame el lunes. Y después de ahí... para Milady el día de hoy le lleva 11 puntos a Siquio. Con, con tendencia a subir en la encuesta que nosotros vimos ayer. Mm. Es así, oye, ha sido una efervescencia. a llamar, nosotros vinimos a complementar. Pueden llamar, pero claro, nos quedan tres minutos. Y hablamos en Nos quedan tres minutos. Pueden llamar y hacerle preguntas a Richard, porque ya ustedes saben. Richa, en materia de juventud, a mí hay que hacerme la fila aquí. Aquí, aquí sí. En el municipio de San Francisco de Macorís. Para ti, Richa, que puede ese el 20, regidor 20, 20. más votado. Ya tenemos una, bueno, Richa. Y después del 25 ¿Tú, tú lo aguantas, a lo bueno. No, no, no, vamos arriba, vamos arriba. Sí, Dígame. Pregunta para Richa. Soy un tipo de aquí. Dígame. Usted es un señor de nosotros, Francisco Macorí. Acuente con nuestro apoyo. Sea un, un caballero. Sopla que y no dice. Y esto es muy bien y habla muy bien de usted. ¡Ay! Es que lo que nosotros... No, no, mira, mira, mira, mira, Es que anda contigo. Nosotros tenemos cuatro años, bueno, mi Instagram es público y mi Facebook. Nosotros tenemos cuatro años con un plan social. Y ustedes saben que la alcaldía no da nada. Pregunta. ¡Nada! ¿Alcalde, Ale se va ahí como, se va a arretar como el mejor alcalde de San Francisco yo Yo entiendo que sí. Yo entiendo a que es mejor no, gestión. Yo no puedo. Decir ¿Qué hacen ustedes hace con, con Félix Rodríguez que, que en una calabaza? Pero es que, es que tú, los políticos pueden ir a, a dejarse ver de los candidatos. Se deja ver un hombre pero que claro, casi está siendo condenado. Pero no hay problemas de él. Ahora, ¿quién, ¿a quién además tú estás viendo ahí? Pero para ti, Ale. No, vale, no, vale, no, dale a no, mi papá. A que tú no es igual mío. es mi papá, ¿por qué? Porque me ha dado la oportunidad de, junto a él, desarrollar San Francisco, porque aquí siempre se decía que, aunque, que la jugar, juventud no puede, no puede dirigir, que a mí me tocaba el tercer año. sí. Y por una componente también que tuvo mi compadre Olmedo también. ¡Ah, bueno, bueno ah, me do, porque yo no Olmedo ¡Olmedo enemigo tuyo! ¡Olmedo eh, no, porque porque enemigo oye, tuyo! ¡Olmedo enemigo tuyo! ¡Oye esto, Que la juventud no puede dirigir, que, que eso es mucho peso, pero le he demostrado en seis meses, cinco meses que tengo <risa> en la sala capitular que los jóvenes, cuando estamos empoderados y nos preparamos, lo podemos hacer bien. Sí, no, pero mira, yo soy un joven. Y vamos a un cargo importante y vamos a dar cátedra en gestión pública. Raicha. Gracias por venir al programa. El lunes, invítame. ya eh, <risa> te los números. Guatay, no, operado. Señores, señores, ya el programa terminó. <risa> Pueden ver la entrevista de Richa. Si usted no lo pudo ver completa, ahora las redes sociales. Richa, gracias por con nosotros. Ya, ya ustedes saben, nos vemos mañana. Así que seguimos más con los osorosos. <risa>